aparte que es barata, es muy disponible también en el mercado, entonces ahí nosotros depositamos nuestras tenemos que cortarla primero, sí, sí.